En este vídeo, enseñaremos a cómo no caer ante un estafador en Internet. Para ello, comenzaremos con un sencillo ejemplo. A la izquierda podemos observar a Carlos. Carlos es un ciudadano normal, con confianza y ganas de viajar. Sin embargo, Julio, el personaje de la derecha, es un malvado estafador, el cual a primera vista parece una persona profesional y segura. Julio ofrece a Carlos una serie de viajes súper exóticos y súper baratos. Carlos parece impresionado y acepta uno de los viajes. Es en este momento cuando Julio le pide los datos personales a Carlos para proceder. Una vez dados los datos y pagado el viaje, Carlos se da cuenta de que no ha recibido ningún justificante del viaje y queda decepcionado. Sin embargo, Julio, el estafador, se embolsa una suma importante de dinero inmoralmente. Para que no te pase lo que a Carlos le ha pasado, te daremos una serie de consejos que pueden ser de tu utilidad. 1. El primero de ellos es no contestar. Si vemos mensajes en nuestro buzón de personas desconocidas, es mejor no contestar. Incluso es mejor ni abrirlos. Por muy buenos o bonitos que parezcan, si es de una persona desconocida, es una mala señal. 2. No enviar información personal como el nombre de usuario, la contraseña, la dirección de nuestra vivienda u otros datos. Solo se deberán enviar estos datos a organismos de administración que estén autorizados para ello. Ante la duda, siempre es mejor no enviar nada. 3. Tener actualizado el antivirus. Los virus en la informática es un problema muy común. Para evitar que te infecten el dispositivo, consigue un buen antivirus y asegúrate de tenerlo actualizado. Te evitará muchos problemas. 4. Usar distintas contraseñas. Usar la misma contraseña para todos los servicios de internet es muy peligroso. Ya que si por algún motivo alguien descubre cuál es la contraseña de una de nuestras aplicaciones, tendrá acceso a todos nuestros servicios. Es recomendable variar las contraseñas para evitar esto. El último es contactar con la policía. Si surgen dudas sobre lo que debemos hacer, lo más seguro es contactar con la policía ya que evitarán que nosotros tengamos este problema y podrán evitar que mucha más gente caiga en lo mismo.